Y hoy en la hora de Urlingam eh, tenemos la posibilidad de dialogar con Lucas Gui, candidato a intendente del Frente de Todos aquí en Morón. Hombre, joven, pero que además ha pasado también por la gestión pública, nada más y nada menos que como jefe comunal de este distrito, que ahora, bueno, lo tiene muy cerca de nuevamente conducir sus destinos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo un gusto. Eh, ¿Cómo se llevan estos días previos después del resultado de las PASO tan... Con la ventaja, que si bien no es definitiva, uh -huh. les permitió vislumbrar la posibilidad de acceder nuevamente al Gobierno Municipal. Se vive con mucha intensidad, con, con ansiedad, con entusiasmo, intentando aprovechar cada momento para, para llegar a todos los rincones de nuestra ciudad, escuchar y muchas ganas de, de los vecinos de hacernos saber sus preocupaciones, sus demandas, sus inquietudes, uh -huh. sus propuestas... Y todo eso forma parte de una agenda que, si logramos el propósito de ratificar los resultados el próximo 27 de octubre, será traducida en políticas públicas, o intentaremos que todo eso se traduzca en respuestas, en, en acciones del Estado para, para llevar adelante los compromisos que hemos asumido en este proceso. En eh, Varias oportunidades han hecho referencia al tema de escuchar. Sí. Eh, ¿Sentían que había una distancia entre la actual conducción del municipio y las necesidades concretas de los vecinos, de los barrios? A mí me parece que, que se desdibujaron o se desarticularon un poco los espacios relativos a la transparencia y a la participación ciudadana. Y este último, los dos son importantes, sí. y este último te permite tener un, un pulso muy directo de lo que está pasando, de los conflictos, de, de las demandas centrales de cada territorio. Hay algunas cuestiones que son transversales, pero hay otras que son muy propias de cada territorio. Y, y que se hayan diluido los consejos vecinales, el presupuesto participativo, la misma interacción de la SUGC, mm. eh, los consejos consultivos, le quitó al Estado la posibilidad de tener un vehículo y un marco de relación muy franco, muy dinámico, muy genuino con el territorio, que me parece va a ser uno de los desafíos que nosotros este, intentaremos llevar adelante a la hora de reconstruir esos canales. Mm -hmm. Esos canales, esos vínculos son el título. Eh, el contenido de esas demandas, de eso que te pide la gente, ¿por dónde pasa hoy? Tiene que ver con trabajo, en primer lugar, eh, reactivar el mercado interno. Eh, Morón tiene un capital comercial muy importante, más de 10.000 comercios, más de 1.000 industrias. Y hoy hay una conjunción de, de dos fenómenos que son muy lesivos ¿no? para, para nuestra estructura comercial y productiva, que es la, la estructura de costos que, que escaló por las nubes en eh, materia de servicios, de alquiler, de logística, seguridad, se paga mucho y eso hace que los compromisos eh, que, tienen, que tiene que abordar todos los meses un comerciante son muy elevados y paralelamente la demanda se cayó claro. porque el mercado interno está deprimido, porque el poder adquisitivo del salario eh, se ha visto severamente deteriorado, porque las jubilaciones han sufrido lo mismo la asignación universal, las pensiones, entonces... Ese fenómeno simultáneo hace que la situación sea crítica y que impacte en, en el trabajo Hay Mucho trabajo que se perdió en Morón, producto de la crisis del sector comercial, otro tanto del sector este, industrial. Tiene que ver otra demanda con el tema habitacional. No, no ha habido una política pública específica para atender esa demanda. La gente necesita tener respuestas en materia habitacional. Y ahí hay que favorecer tanto el acceso a la vivienda a través de, de créditos y construcción de programas de, programa de viviendas del Estado, como también mejorar las situaciones en donde la vivienda existe, pero hay un deterioro edilicio que, que no se puede soslayar y el Estado tiene que tener políticas para eso, como creemos que lo tuvimos en su momento, pero en esta etapa vamos a tener que redoblar esfuerzos porque somos conscientes del impacto que tiene la calidad de vida de cualquier familia tener o no tener una vivienda en condiciones pero vivienda, trabajo, educación y salud me atrevería a decir que son los, los elementos que aparecen en toda conversación con un jubilado, un estudiante, una pyme, este, un empleado y, y es parte de lo que tendrá que ser el primer momento de nuestra acción durante los primeros meses de, de, de una intervención articulada entre lo provincial y nacional porque naturalmente solo del municipio no vamos a poder pero el Estado Nacional sabe que sin los municipios también se pierde capacidad de impacto en las políticas públicas entonces a partir de esa articulación en donde nos comprometemos, tanto de lo nacional como de lo provincial y de lo municipal tendremos que llevar adelante acciones que den cuenta y den respuesta específicamente a estas cuatro demandas eh, obviamente la gestión de Ferro, gobernó con un gobierno provincial del mismo signo y un gobierno nacional de, de idéntica característica. Eh, todo hace prever que ustedes van a tener el mismo esquema a partir de, de diciembre de este año. Eh, ahí ya estamos hablando entonces de una discusión de modelos distintos, de idea de país sí, diferente. Absolutamente. Yo creo que lo que se pone de manifiesto es un modelo de desarrollo bien contrastante. En este periodo de cuatro años, seguramente bien intencionadamente... Eh, se apostó a generar las condiciones para que el mercado resuelva buena parte de los déficits estructurales de nuestro país. Y eh, cuando digo el mercado, se puede resumir en aquella vieja frase de la lluvia de inversiones, ¿no? que sí. tomando una serie de medidas, eso iba a incentivar a que capitales externos o internos desplegaran todo su potencial en nuestro territorio. Eso no pasó. Eh, y muy por el contrario, se contrajo la capacidad de consumo al deprimir los salarios, y, y al registrarse un aumento en el desempleo que lo que impacta es en el corazón de nuestro sistema económico Argentina consume las dos terceras partes de lo que produce si consume menos produce menos y si produce menos hay menos empleo y si hay menos empleo se este, produce ese ciclo vicioso de, de, de nuestro país que, que lo hemos visto, lo vimos en los 70, lo vimos en los 90 y otra vez registramos una situación parecida lo que nosotros apostamos es a a fortalecer la capacidad industrial hoy nuestras industrias están trabajando a la mitad de su capacidad instalada restituir capacidad de consumo del salario eh, acompañar los procesos de discusión paritaria restituir la capacidad adquisitiva del haber de los jubilados de los pensionados de la asignación universal restituir programas como las becas las becas progresar hoy están reducidas a una mínima expresión eh, Volver a incentivar la innovación y el desarrollo científico, creemos que habíamos dado un paso sumamente importante en términos de qué país queremos para los próximos años, repatriando más de mil científicos. Hoy muchos de ellos tuvieron que eh, volver a pensar sus destinos fuera de la Argentina. Pero en definitiva nosotros creemos en una Argentina productiva, industrial, eh, en una Argentina que crezca sobre el... Sobre su mercado interno, no creemos en esta vieja premisa de que primero hay que crecer para después distribuir. Creemos que se crece distribuyendo, que son fenómenos simultáneos, y en eso el Estado no puede tener un rol presidente. El Estado tiene que ser un actor que juegue, que administre, que regule y que tome decisiones en favor de las grandes mayorías, no como lo ha sucedido en estos últimos años. Creemos nosotros que lo ha hecho en desmedro de las grandes mayorías y en favor de grupos muy concentrados. Si yo te digo cuáles son los los sectores que se han visto beneficiados me parece que me alcanzan los dedos de una mano, ¿no? porque son todas las instituciones vinculadas al servicio de intermediación financiera, uh -huh. las grandes empresas productoras o distribuidoras de energía y las muy poquitas empresas vinculadas al comercio exterior de granos y ya. Recién planteabas que en el plano local aquí en Morón, eh, muchas iniciativas que ustedes venían llevando a cabo como gobierno local se discontinuaron, se interrumpieron, hablabas de vivienda, hablabas de salud. Eh, si tienen que tomar algo de la gestión de Ramiro Tagliaferro, que ustedes no discontinuarían, que en todo caso harían de mejor manera, ¿de, de qué terrenos hablamos? Yo reivindico la construcción del centro de atención primaria en el barrio Seré. Eso me parece que está bien y que va en la dirección adecuada. Eso nosotros lo vamos a mantener uh -huh. y la idea es fortalecerlo. Me parece que, que estuvo bien la profundización del, del polo industrial tecnológico aeroportuario Morón, el PITAM, que ellos lo, lo, lo tomaron en el sentido Me parece que fue una decisión inteligente. La idea del metrobús. Eh, conceptualmente a mí me parece que es interesante Las ciudades modernas van a, hacia el carril exclusivo para el transporte público Eso está bien uh -huh. Uf, Yo hubiese pensado si la mejor arteria para hacerlo era Gaona O, o se le podía sacar más provecho a otra avenida de nuestra uh -huh. ciudad Pero en términos conceptuales, en términos urbanísticos me parece que está bien no, Yo podría destacar muchas cosas puntuales claro. Lo que me parece que no ha sido buena es la orientación general del, del municipio en relación a, a que no, no supo o no quiso contener los efectos de un modelo económico que uh -huh. le ha generado tanto daño a, a tanta gente. Digo. Como que se manejaron por carriles distintos cuando en realidad muchos de los efectos terminan repercutiendo en los municipios. Y mira cosas concretas, Morón no tenía comedores en el 2015, hoy hay 50 comedores, 50 espacios que la ciudad tuvo que generar a través de instituciones solidarias uh -huh. para que la gente coma. Claro. Eh, en Morón teníamos demanda para que las industrias pudiesen instalarse en el parque industrial, hoy tenemos algunas naves vacías. En Morón era muy difícil conseguir un local comercial en un lugar expectante para vender. Hoy hay Pero no, Siempre se habló del costo, de lo que significaba lo que había que invertir que había para que tener invertir un lugar en Morón. en Morón. Bueno, hoy hay oferta uh -huh. ociosa. Sí. Eh, yo creo que no se articularon las medidas desde el gobierno local para intentar, yo no digo revertir los efectos uh -huh. de la política nacional, pero aunque más no sea mitigar, contener, atenuar, sí. al contrario, se tomaron medidas... Que, que en última instancia lo que hicieron fue profundizarlo. Parece que hubo un incremento excesivo del cuadro tarifario en general, en Morón, de la TCG, de la TISH, eh, y que no hubo políticas públicas vinculadas al estímulo del comercio local. Uh -huh. Morón ya no le compra a Morón, en el Estado Municipal casi no le compra a los proveedores locales. Se hacen las licitaciones, los concursos, las compulsas, y salen muchas veces beneficiados oferentes que no son de nuestro distrito. Claro. Morón puede ejercer un poder dinamizador sobre el mercado local Es muy fuerte eligiendo a Morón para satisfacer las necesidades de su hospital O para satisfacer las necesidades del mantenimiento público De sus jardines, de la colonia de vacaciones ¿Por qué comprarle a proveedores de otros distritos? Si nosotros acá tenemos capacidad de oferta para satisfacer las necesidades Sí, parece en un sentido común Básico, básico. el compra de Morón uh -huh. eh, Bueno, yo creo que son muchas cosas que podemos tomar de manera rápida no digo para revertir la situación drásticamente de un día al otro, sí para cambiar la tendencia. Y ¿no? vamos claro. para allá, bueno, empezar a torcer el rumbo y poner al Estado, como creemos nosotros, en la dirección que tiene que, que tener, que es al servicio de las demandas más básicas de nuestra comunidad. ¿Una familia en qué piensa cuando se levanta todas las mañanas? Eh? Los chicos puedan alimentarse, tomar leche, compartir el desayuno o el almuerzo en torno a la mesa familiar, no tener que ir a otro lugar para, para vivir ese momento. Poder llegar a un transporte, cargar la sube, que la sube no sea prohibitivo. Poder tener la sube y llegar a destino, al trabajo o al estudio. Poder tener capacidad de comprar los apuntes o los libros para uh -huh. estudiar y que se reduzca el nivel de deserción que hoy tenemos. Sí. Eh, detener la caída en el empleo, uh -huh. que nuestros jubilados y jubilados, nuestros adultos mayores accedan a una calidad de vida digna. No digo que estuviese todo resuelto antes, sí. pero la tendencia uh -huh. era otra. La tendencia era que había políticas que garantizaban el acceso a la medicación, que se mejoraba progresivamente la, la capacidad de compra de su haber, con una fórmula que actualizaba dos veces al año este, de su haber y que hace un año y medio se cambió y eso generó un desmedro en, en el haber de los jubilados. digo, cosas básicas, nadie pide este, demandas muy desmesuradas, es, es volver a ordenar la vida. Y en ese ordenar la vida me parece que el Estado tiene mucho para hacer y el sector privado también. Lo que hay que darle al sector privado es previsibilidad y continuidad en las cosas, no, no, no, no cambios... Este, claro. Reglas de juego claras. Reglas de juego claras, saber que podés apostar y que al mes siguiente no vas a tener las tasas al 80%. Hoy, uh -huh. ¿quién te invierte una tasa al 70%? Muy complicado. Pensaba también un poco en lo que planteabas en el arranque respecto a iniciativas que se empezaron a implementar en gobiernos que antecedieron al tuyo, como el caso de presupuesto participativo, que ustedes continuaron. Pensaba también en algunos puntos que marcaba respecto a iniciativas que puso en marcha la gestión de Tagliaferro, como el caso del de Metrobús, como el caso del aeropuerto del Palomar. Eh, ahí sí más distancia respecto a la manera en que se implementaron y pienso también como cierta resistencia a mecanismos de participación que tiene esta gestión. Sí. Yo no, no entiendo por qué esa resistencia, me parece que a veces lleva más tiempo, demanda más trabajo muchas veces, pero en definitiva el producto de ese proceso es mejor, porque lo que logra es recoger la diversidad que habita en el territorio y en el caso puntual que vos señalás con, con relación a lo del aeropuerto, me parece que es un caso testigo, emblemático de lo que no se hizo y lo que se podría haber hecho. Eh, nosotros siempre decimos que, que aún la, las buenas ideas si las implementas mal o las, las implementas forzadamente se devalúan se, se pierden, pierden legitimidad su, también, o sea, absolutamente ¿no? Digo, hoy vemos en, en este caso en particular que la justicia viene tomando algunas medidas ¿no? en su momento eh, dispuso una audiencia pública ya con el aeropuerto funcionando dispuso que se hiciese una audiencia pública para escuchar a los vecinos y a las organizaciones que tenían cosas para decir eh, porque sentían que había un perjuicio para con ellas eh, ahora hace algunas semanas dispuso una restricción horaria para la actividad nocturna Yo creo que lo que está haciendo la justicia lo debería hacer la política es, tendría, la política tendría que saber generar los ámbitos de discusión, de deliberación para que los actores que están con intereses contrapuestos, legítimos pero intereses uh -huh. contrapuestos sí. tengan un ámbito para expresarlo, para generar acuerdos eh, para construir consenso es lo que me parece que en esta etapa no tuvimos y, y exacerbó las posiciones, ¿no? Porque sí. lo que la política tiende a eso, tiende a generar puntos de acuerdo y no a, a intensificar más las, las disidencias. Entonces, lo que nosotros nos comprometemos a hacer en relación a ese tema es generar esos ámbitos. La democracia no es el territorio de la unanimidad. La democracia muchas veces se estructura sobre intereses contrapuestos. Uh -huh. Quien decide tiene que valerse de todos los elementos, si lo hace de un lugar genuino, ¿no? que no persigue ningún otro afán que el interés general, para tomar la mejor decisión, que mejor se corresponda con ese interés general. Por eso digo, en esta discusión del aeropuerto yo no veo que haya buenos y malos, que esté la verdad de un lado y, la, y una mentira del otro. Digo, Hay posiciones encontradas, lo que no hubo es espacio para que se pudieran expresar y generar intentar generar una, una agenda de acuerdo. Eh, nosotros vamos a asumir ese compromiso de generar los espacios. Obviamente va a haber una instancia de, de evaluación de toda la documentación, porque hay denuncias que son muy serias, hay denuncias que hacen a la seguridad, eh, y con eso no hay, un, no, no es pasible de debate, ¿no? Si, si los organismos competentes dicen que no es no y se acabó. ¿Qué pasa? ¿Nunca se creó un ámbito en el que uno pudiera determinar fehacientemente hasta dónde llegaban, por ejemplo, aquellos que se oponen a la actividad del aeropuerto? ¿Nunca se creó sí. ese espacio para que cada uno vertiera bueno, su, su opinión? Yo creo que hay que crearlo. Eh. Sí, el último periodo del 2015, si mal no recuerdo, eh, había un grupo de vecinos que legítimamente nos planteaban que el Código de Ordenamiento Urbano de Villa Sarmiento había quedado anacrónico eh, y que había que modificarlo y nosotros frente a eso tomamos una decisión que fue suspendamos el código un tiempo y pongámoslo, sometámoslo a, a discusión uh -huh. y, y tuvo un tiempo suspendido el código, se discutió y generamos por Consejo Liberante otro código el traslado del Deportivo Morón sí. lo anunciamos en el 2005, uh -huh. se terminó de concretar en el 2013, en esos ocho años pasaron un montón de cosas Digo, se mejoró el proyecto se recogió la preocupación de los vecinos donde se instalaba el Deportivo Morón se recogió el, el particular pedido de los socios del Deportivo Morón para que tuviese determinadas características específicas del club, que originalmente no se habían contemplado. Eh, se buscó los inversores, se sancionó una ley en la provincia que se necesitaba. Y sin conflicto se concretó algo que para la idiosincrasia argentina es casi un hecho único, ¿no? Porque ningún club, ningún hincha quiere dejar su, su no, estadio. No, claro. Bueno, y se pudo hacer si lo hubiésemos hecho de un año al otro seguramente hubiese tenido mucho más ruido seguramente, y más conflicto y más tensión y más pelea y más judicialización sí. se eligió otro camino y mm. me parece que es el camino más razonable que, que es el de construir acuerdos siempre que uno no tenga más este, afán que hacer las cosas bien Lucas se habla mucho especialmente en los grandes medios respecto a primero cómo va a ser el gobierno de Alberto Fernández cómo vuelve el kirchnerismo Obviamente es un ámbito de, de otra discusión, no forma parte de nuestro horizonte de cobertura mediática, pero sí, eh, en el caso de ustedes, en el caso puntual tuyo, que ya fuiste Intendente de Morón, ¿cómo volvés cuatro años después de haber, de haber pasado, habiendo sido concejal en el medio, habiendo tomado distancia de la práctica activa de la política partidaria? Eh, yo creo que vuelvo, en principio con, con ganas. Eh, con un crecimiento en lo personal, eh, siempre las frustraciones forman, eh, te hacen, al menos a mí, estos años me hicieron, o intenté al menos, tener un, un contacto, un registro de la realidad eh, desde otro lugar, tratar de escuchar mucho a aquellos vecinos y vecinas que no nos habían acompañado. Y escuchar cuáles fueron sus argumentos por los cuales no nos habían acompañado, no enojarme con esos argumentos, tomarlo, debatirlo, eh, dejar, dejarme que me convenzan aquellos argumentos cuando creía que yo ya no tenía argumentos para rebatirlo. Claro. Un ejercicio de, de revalidación, digamos, de, de posiciones. Y me parece que Alberto plantea algo parecido, ¿no? Cuando dice... Que, que los 12 años no fueron en vano, que, que tenemos que llegar y ser austeros, comprometidos, honestos. Eh, el nivel de expectativa que hay es muy alto. Lo hablaba el otro día con Axel con Axel Kisilov cuando vino la última vez aquí a Morón eh, y nos preguntábamos, digo, bueno, eh, ojalá estemos en condiciones de satisfacer esta, este nivel de expectativa que hay. Eh, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para, para lograrlo, ¿no? dedicándole esfuerzo, honestidad, horas de trabajo, eh, obviamente no depende de una persona, me parece que se juega el éxito de esta empresa en, en lo habilidoso que podamos ser para constituir equipos, eh, tanto Alberto en lo nacional como Axel y nosotros acá en, uh -huh. en Morón, entonces, ¿cómo volvemos? Volvemos habiendo este, aprendido estos cuatro años de, de cómo impactan también algunas cosas conociendo digamos la, la, algunas motivaciones de donde se toman decisiones del municipio eh, en, en esta última etapa y viendo la reacción de la gente este, eso también dice bueno, mirá, pero seguramente la decisión que tomó el intendente la hizo con un, con un objetivo y sin embargo la gente lo interpreta de otro bueno hecho ah, pues vuelvo con muchas ganas con muy desafiado por las circunstancias y y sin ánimos fundacionales, ¿no? no es que uno llega y empieza la película. Claro. Eh, uno llega y tendrá que saber apoyarse en las cosas que están bien y la gente valora de esta etapa y lo que entendemos que habrá que hacer que no se hizo o corregir porque hay una, una necesidad de corrección. Y ahí, en este caso, en la constitución del futuro gobierno municipal, en caso de que se revalide lo de las primarias, también un contexto partidario distinto, ¿no? porque ustedes llegan acompañados por fuerzas políticas que en otro momento no formaban parte del gobierno sí. municipal. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el vínculo y la relación con esa dirigencia que eh, forma parte de otros espacios políticos? La verdad es que yo tenía, tenía algunas reservas, cómo iba a ser ese proceso. Sí. Porque claro, cada organización viene con sus prácticas, uh -huh. con, con su cultura de trabajo, con sus liderazgos y me imaginaba que íbamos a tener que, que, que saber lidiar en esta etapa y ahora que lejos de lidiar fue un proceso para nada traumático, al contrario, lo, lo vivimos con, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, nos, nos generamos una hoja de ruta y de trabajo que, que no, no resultó nunca costosa y el desafío ahora es que esto no se agote en la experiencia electoral, que eso que nació uh -huh. pueda constituirse en una fuerza política que tenga pretensiones y vocación de gobierno y que empiece a gravitar definitivamente en el sistema de representación política en general, ¿no? Que dice, bueno, nació y nació y se quedó. Claro. Eh, y eso implica mucha capacidad de, de, los, de los dirigentes, de los hombres y mujeres que conformamos espacio, uh -huh. para construir confianza, para abonar a una sí. identidad común, para darnos tiempos en eso, en ese proceso, yo creo que va, que va a andar bien. Me consta que sos un dirigente muy bien valorado por otros espacios políticos con los que no compartían una, una fuerza antes de, de las primarias, eh, pero que sí había como cierto recelo, porque ustedes en su momento, con Martín Sabatella a la cabeza, quebraron un estatus quo político que había aquí en Morón. ¿Esos recelos ya no están? no. No, no, yo no los percibo. Uh -huh. eh, me parece que eso se vio reflejado en la, en la conformación de la, de la lista, que es, sí. digo, en todo caso es una pauta, uh -huh. pero puede, puede haber otras y la gestión va a ser el reflejo de si efectivamente disipamos esos recelos o todavía tienen, tienen vitalidad. Uh -huh. Yo creo que, no, que, no, que no, ya no tienen lugar y que las exigencias van a ser tales que si no nos ponemos a trabajar seriamente detrás de un objetivo común, estaremos dilapidando una oportunidad histórica. Sí, no solo para ustedes, ¿no? No, digo para lo peor va a ser que la comunidad no logre satisfacer la, las mm. demandas centrales porque un gobierno que no logró este, articularse. ¿no? Sí. Yo eso, esa sensación no la tengo, al contrario, estoy entusiasmado porque veo hombres y mujeres en otras fuerzas, en el Partido Justicialista, en el Movimiento Nacional Alfonsinista, en el Frente Renovador, en organizaciones sindicales, sociales, con las cuales no teníamos mm. relación... ...o una, una relación tan fluida como claro. esta etapa... ...que son hombres y mujeres que quiero tener en el gobierno... Digamos, mm -hmm. ...los veo capaces, comprometidos, honestos, con expertise, con ganas... Eh, ...la verdad que no, no, no veo posibilidades de que eso mm -hmm. se, se... ...se tensione al punto tal de, de discontinuar esa experiencia política... ...pero hace, va a ser un desafío. Hace un par de semanas en, en la ocasión de un encuentro... ...en la Universidad Nacional de Burlingame... ...el intendente de ese distrito, Juan Zabaleta promovía se mostraba a favor de, de un proyecto que, entre otras cosas, planteara la creación de un consorcio de municipios, la regionalización. Eh, ¿Te gustaría que Morón sea partícipe de una experiencia de ese tipo y qué le podría aportar al distrito y al conjunto de los municipios algo así? Sí, no no solo que me gustaría, sino que lo considero imprescindible. Me parece, eh, lo estuvimos conversando con, con Juan, con el Intendente, eh, y me parece una idea que, que hay que abonarla, que hay que ponerle el cuerpo y que tiene que generar rápidamente, una vez que la democracia del 27 de octubre termine de poner a cada quien en su lugar eh, y si logramos nosotros el propósito de, de, de, de vencer, eh, generar una agenda de trabajo con objetivos claros, eh, que tengan que ver con demandas que trascienden lo meramente local. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que no se pueden pensar si no es en clave... Ni siquiera regional, ya es metropolitano. Sí, claro. eh, el tema de saneamiento hídrico, otro tanto. El tema de políticas vinculadas a la gestión integral de los residuos, lo mismo. temas tema vinculado a la infraestructura básica, lo mismo. Entonces, hay tantos temas que tendremos que definir este, un ámbito de trabajo. Y por ahí no, porque muchas veces el que mucho abarca poco aprieta, es decir, bueno, mira, en esta primera etapa centrémonos en estos dos claro. o tres temas. Y hagámoslo y hagámoslo bien, y cuando lo tenemos afianzado, este, diversificamos el tema. Pero básicamente, yo creo que es por ahí que hay que trabajar con esa, con esa dimensión. Obviamente, antes habíamos hablado con Alberto Descalzo, eh, con Juan de Bandi, que, que está en una situación parecida a la nuestra. Y, y aún si nosotros no ganásemos, o alguno de los. o Juan, en 3 de febrero, uh -huh. yo creo que igual hay que hacerlo y claro. eh, requerirá algún esfuerzo adicional por cuestiones de, de, de divergencia política, pero yo creo que igual hay que hacerlo, hay que construir una cultura de relación política en el territorio, en el oeste, que nos permita sí. llevar adelante algunas políticas más allá de quien gobierna. Parece básico, no? Bueno, es porque lo es, porque uh -huh. lo es. Bueno, la democracia tiene sus tiempos, tuvieron sí. que pasar treinta y pico de años para llegar a. A concebir como básico esto. Uh -huh, Por ahí, claro. esto mismo, hace 10 años, 15, 20 años, es impensado. Bueno, hoy nos parece básico. Eh, durante el tiempo en que no realizaste actividad política visible, partidaria, eh, te desempeñaste desde la docencia, desde muchos otros lugares. Eh, ¿Qué vas a extrañar ahora que muy probablemente te llegue otra vez el compromiso, eh, al mismo tiempo el honor, me imagino, sí. de conducir los destinos de Morón? Eh... Muchas cosas, ¿no? Porque el, el, el trato con, con los estudiantes con y las estudiantes es, es inigualable. Eh, ¿Dónde te desempeñaste como docente para que la gente...? En la Universidad de Burlingame, en la Universidad de Morón, en el Colegio Emaús, en, en el CENS 454, el 462, en el Profesorado 45 de Morón, en el 108, en el Dorrego de Morón, en el 30 de Ituzaingó. en el Tiempo Libre? En el Raspanti de <risa> No, en muchos lugares, porque viste que la... La rutina del docente se va armando, te aparecen Exacto. las horas, concursás, accedes, tenés dos horas acá, dos horas allá. Exacto. Y por ahí pasan 10, 15 años hasta que armaste un bloquecito, toda una mañana en un sí. lugar. Bueno, cosas que no no ser, no, no pueden ser. No no eh, pero voy a extrañar eso, la espontaneidad, la frescura. El de, de, de los... mm -hmm. <ríe> otro día me decía un alumno, le digo, bueno, eh, trajeron el trabajo, te había pedido un trabajo práctico, y yo, y estaba tomando, y de decir, no, no traje, le voy a poner una. No lo trajo, ya ah, bueno, no, no sea no, no, no, problema, voto a otro. Me dijo. <risa> un chantaje ahí directo. Y, directo y, y por ahí es, es un tanto ingenua la pregunta, pero eh, ¿se aprende de, de los jóvenes, de los chicos? ¿Y, y ese aprendizaje se puede trasladar después a, al ámbito de la conducción de un municipio, de la conducción política? Vamos a ver, yo creo que sí se aprende. Eh, nosotros estamos frente a una generación que está atravesada por, al menos lo que yo percibo, por dos fenómenos muy, muy profundos. Eh, todo lo que tiene que ver con la equidad de género. Sin dudas. Salir del orden binario, los pibes y las pibas uh -huh. miran el mundo con, con otra lente, en términos generales, ¿no? Sí, sí. Este, más desprejuiciado, eh, con una cultura de convivencia me parece a mí mejora que la que yo tenía a la edad de ellos, ¿no? pibes de 13, 14 años, 15 años. Eso por un lado, y por otro lado toda la cuestión ambiental, eh, y hay toda una mirada, una sensibilidad, una subjetividad con el tema ambiental de, los, de, de la juventud, decirnos, interpelarnos, decir che, ojo con el planeta que nos están dejando, porque uh -huh. ustedes pasan, nosotros quedamos, nuestros claro. hijos quedan, y ahí hay también un, todo un tema a trabajar. Eh, desde dónde tirar también, porque uno cuando gobierna necesita que aquellas cosas que genera como iniciativa políticas públicas tengan eco de aquel lado y prendan y reboten. ¿Y, ¿Y es fácil ser interpelado por, eso, por esa gente, por esos jóvenes, por esas nuevas generaciones que se suman? Eh... Porque implica también tener Hay una capacidad dejase. de respuesta, ¿no? Yo creo que sí, porque te vuelve mejor, te hace mejor. Mira, con mi hija, hace un tiempito, me pregunta de qué color era, no me acuerdo qué cosa. Y yo le digo, no estaba... Este, muy concentrado en las respuestas, cosa que, que estaba mal. Eh, pero le digo, no, le digo, no sé, Vicky, será, eh, creo que era color piel. Y me mira me dice, hay muchos colores de piel. Como diciendo, no me decís nada. Claro. Eh, Nueve años. Sí. Claro, digo, tenés razón. Claro. Disculpame, es tal color. Digo, yo podría haber discutido, enojarme porque me, claro. me, me, me puso en falta sí. y lo cual hubiese sido una reacción muy torpe, o reparar que qué bueno esa cabeza, sí. eh, me, me, me interpeló y me dice, no, mira, pa, tenés una Volve, construcción… Volvemos a lo obvio y a lo básico, ¿no? Volvemos a lo obvio y a lo básico, pero eso que siempre decimos de construir, no, bueno, es un ejercicio, no estamos en proceso de rehabilitación permanente. Sí, ¿no? obvio, obvio, eh, sí. Yo creo que hay que dejarlo, no hay que enojarse, hay que aprender porque nos va a hacer mejores, nos va a hacer más feliz? Eh, más tolerantes, más, más tolerante, despojarse un poco de algunos mandatos, que, nos, que en general los mandatos no hacen tiempo, ¿no? No. Te, te abruman, te atosigan, te. Eh, así que yo me dejo interpelar, algunas cosas las discuto, pero, pero en estos dos ámbitos, vos que me preguntabas en qué cosas sentís que te interpelan, uh -huh son claves, claro. claves sí y ojalá que desde el Estado tengamos posibilidad de generar políticas que vayan en esa dirección, ¿no? que, que tengan interlocuciones con, con, con este universo de subjetividad nueva, emergente. ¿Cómo te imaginas la noche del 27? Eh, ojalá que con, con una sensación dual, digamos, por un lado la alegría de haber conseguido un, el triunfo para lo cual se trabajó, lo, trabajamos tanta gente, eh, pero también con un sentido de la responsabilidad muy fuerte, porque desde ese momento hay que empezar a trabajar, ya empezar a mirar la ciudad con ojos de intendente otra vez. Uh -huh. Yo, no es lo mismo, digamos, sí. habitar la ciudad como vecino, uh -huh. como me pasó en estos cuatro años que habitar la ciudad con, con la responsabilidad de conducirla. Claro. Eh, y eso empieza a las 27 de la noche. Y además cuando la gente, en el caso de un intendente, te lo plantea mano a mano. Sí, eso ¿no? sí. Hay mucha expectativa es eso. Eso sí, mano a mano. No, el intendente tiene que generar esa proximidad, esa accesibilidad, es lo que lo distingue. Mm. Si, si, hay, si se aleja, si se aísla, si, si hay distancia, se desnaturaliza el rol. Lucas, muchas gracias por tu tiempo. ¿Sí? A vos, igual, gracias. Lucas, candidato a intendente del Frente de Todos en la hora.